Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy les traigo un tema para las chicas que creo que les va a servir. Y no es crítica, pero es simplemente un video que puede servirles para evitar ciertas situaciones que pueden ser bastante incómodas entre ustedes y su pareja. Y son algunas cosas que los chicos realmente no nos gusta de las mujeres. Ajá. Y como dije, lo, digo, lo repito nuevamente... No es una crítica, no es burla, no es una queja, simplemente es un, digamos, un punto de vista desde el equipo contrario para que ustedes puedan mejorar y usar esta información a su favor. Pero antes de empezar, me gustaría que se suscribieran para que puedan recibir notificaciones cuando suba videos similares o relacionados con otros temas en el futuro y que también me dejen en los comentarios cosas que los hombres hacen que las mujeres no les gusta. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy haciendo este video que es cosas que a nosotros no nos gusta de las mujeres, pero también voy a hacer un video sobre cosas que a las mujeres no les gusta de los hombres. Y necesito su ayuda, chicas, porque eh, realmente quiero que los hombres también se pongan las pilas y empiecen a mejorarse y a trabajar por la relación. Así que si me pueden ayudar, echar la mano con la cosa, su cosa favorita que no, le gust que no les gusta que los hombres hagan, ¿qué es lo que más odian que los hombres hagan? Póngame en los comentarios y haré un video al respecto. Así que vamos a empezar con esto. El orden no importa, realmente no es como por importancia o cosas así. Es un orden al azar y bueno, para que no lo tomen mucho en cuenta. Una de las cosas que es, es que las mujeres a veces se comportan como nuestra madre. Recuerden chicas que ya tenemos una mamá. Y eh, bueno, independientemente si nuestra mamá está viva o no está con nosotros o no, ella ya se encargó de educarnos. Entonces, cualquier cosa que ustedes intenten hacer es realmente un una desperdicio de tiempo. Porque ya nos educamos, ya estamos educados, ya tenemos una forma de hacer las cosas y ustedes pueden aportar algo con recomendaciones y con eh, puntos de vista, pero no se pongan en el plan de tienes que hacer esto porque es por tu propio bien, porque bla bla bla bla, porque entonces no nos va a gustar. ¿eh? No se pongan en el plan de ser la mamá, de que nos regaña, de que nos hace las cosas. Eh, de ningún motivo, en ninguna desde ningún punto de vista se pongan en el plan de nuestra mamá. El número dos es hay chicas que se ponen súper, súper intensas preguntando todo, todo el tiempo. Yo sé que a veces las, cuando las relaciones son muy frescas y están empezando, hay mucho cariño, por decirlo así, y entonces quieren estar todo el tiempo juntos. Y algunas chicas caen en el, en el error de estar preguntando todo. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Con quién estás otra vez? Eh, ¿Qué haces? ¿Me extrañas? ¿No me extrañas? ¿En qué piensas? Tarada, tarada, tarada, ¡Tarada, Todo el tiempo constantemente preguntando sobre detalles que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta o no pensamos al respecto. Entonces, chicas, eviten ser súper intensas. Eh, y también, por ejemplo, cuando están con su pareja, de repente a lo mejor su pareja está en la lela, y de la... no sé con la mente en el limbo eh, no se pongan a preguntar ¿qué piensas? Eh, ¿estás pensando en mí? ¿en nosotros? La, la. Yo, yo sé que esto a veces pasa en relaciones que son muy muy eh, jóvenes pero también pasa en relaciones más adultas entonces eviten estar preguntando ¿y dónde estás? ¿y con quién estás? y no se vuelvan la mujer controladora ¿eh? a nadie le gusta eso el siguiente es algunas chicas les gusta esculcar cosas, esculcar la cartera, esculcar el celular, esculcar el, la computadora, en los cajones del lugar donde vive el novio, esculcar los es, correos electrónicos, el Facebook, etcétera, etcétera. La, una de las cosas más importantes cuando hay una relación es la confianza. Si no tienes confianza con tu pareja, entonces hay un problema que hay que atacar y que está mucho más en la raíz que en la superficie. Eh, si la relación de tu falta de confianza es porque alguien te puso el cuerno, entonces tienes que trabajar en eso primero. Si es porque tu pareja actual te puso el cuerno, entonces también tienes que enfocarte en arreglar eso, porque si no, es la falta de confianza es algo que te va a comer y que te va a llevar poco a poco a destruir tu relación, no importa lo que suceda. Si tu padre actual te puso el cuerno y por eso tienes esa falta de confianza y necesitas estar checando qué está sucediendo en su celular o qué trae en la cartera o qué pasa en, en sus redes sociales, entonces te recomiendo que mejor lo dejes por la paz y dejes a esa persona que con la que nunca, posiblemente, no vuelvas a recuperar la confianza y que simple y sencillamente trabajes en ti misma, trabajes en re recuperar la confianza y en estar lista para tener una siguiente relación. No se pongan a escuchar chicas. No importa si lo hacen por, eh, digamos, no sé, curiosidad o lo que sea. El que busca, encuentra. Y todos en esta vida, todos tenemos secretos, cosas privadas. Es... Como uno como individuo es necesario que tenga un espacio individual, eso es necesario, no importa si estamos en pareja o no, es nuestra privacidad. Entonces necesitamos ese espacio y si tú te pones a buscar en ese espacio vas a encontrar cosas que a lo mejor no te van a gustar y que son realmente innecesarias que sepas. No es que estemos ocultando algo, simple y sencillamente son cosas que nos guardamos para nosotros mismos y que no compartimos con el resto del mundo, punto. Ah, competir con los amigos chicas no se pongan a competir con los amigos sobre todo si son relaciones que acaban de empezar el hecho de que te pongas a competir con los amigos para que tu novio pase más tiempo contigo que con sus amigos es una falta de respeto es algo que no te va a funcionar porque debes entender que para un hombre los amigos tienen un lugar nuestra pareja tiene otro lugar no compiten entre ellos Muchas veces los hombres por sí solos se empiezan a dejar un poco de los amigos solo porque quieren estar un poco más con la pareja. Pero cuando la pareja nos forza a dejar los amigos para estar con ellos, la cosa no funciona. Tiene que ser natural, tiene que salir de nosotros, porque si ustedes empiezan a competir con los, nuestros amigos y quieren ponerse en el lugar de ellos y se enojan porque vamos a salir con ellos y se enojan porque pasamos tiempo con ellos y empiezan a ponerse en esa actitud tan difícil sobre los amigos, entonces lo único que van a hacer es que su novio va a salir corriendo. Nuevamente lo repito, somos personas que antes de estar en pareja éramos individuos y como individuos tenemos una vida, necesitamos un espacio y también tenemos nuestros amigos entonces usa este tiempo que tu novio o tu pareja se va con sus amigos para ti misma para salir con tus amigas también para disfrutar y este tiempo también sirve para que los dos se extrañen mutuamente las chicas que, que planean todo hay algunas chicas que les gusta planear tres meses en adelante está bien no pasa nada pero cuando una chica quiere llegar con un chico que no está acostumbrado a planear las cosas y quiere planear todo, es un poco estresante. ¿eh? Eh, simple y sencillamente no funciona. Y no digo que esté mal, no digo que no sea posible que una pareja sea la mujer súper planeadora y el hombre súper espontáneo, pero tiene que ser, eh, tiene que buscar un balance. Y la chica es necesario que empiece a manejar el planeamiento paso por paso. ¿Por qué? Porque de repente si uno es, libre de hacer lo que quiera, tiene su tiempo de hacer las cosas que se le pega la gana en el momento que le pega la gana, y de repente tenemos una pareja y nuestra pareja llega y quiere planear cada minuto, cada hora de nuestro día, es muy molesto. Es simple y sencillamente algo que seguramente no va a funcionar. Entonces, tú eres una de esas chicas que te gusta planear cada detalle, y tu chico es uno de esos que simplemente se la lleva más ligero y el mejor plan es no plan. Entonces, hazlo poco a poco. No lo abrumes con tanta información, con tantos planes. No le digas, ah, en un mes tenemos esto y esto y esto. No, no, no. Tu chico es espontáneo. Entonces, si tú le dices un día antes o dos días antes, oye, eh, planeé esto hace tiempo, podemos ir. Lo más probable es que el chico diga, sí, vamos, ¿por qué? Porque es, es, es, él vive en un estado de espontaneidad. Pero si ya llega a tu tener planes, lo cual es muy poco probable porque recuerda que no le gusta planear las cosas, entonces, bueno, no te enojes, ya será para la próxima, puedes hacerlo con más, con más anticipación, pero no lo abrumes con tantos planes. Las chicas que son muy extrovertidas deben tener cuidado, eh, sobre todo cuando empiezan a tener una relación. Ser extrovertida no es para nada algo malo, pero eh, de repente no está padre que uno empiece a salir con una chica y en la primera reunión o en la primera fiesta a la que van juntos, la chica llegue y se ponga a saludar a todo mundo, abrace a todo mundo, bese a todo mundo como si fuera alguna clase de celebridad. Entonces, si tú eres alguna de esas chicas que son súper populares, súper extrovertidas, y les encanta socializar, está bien, pero... Habla con tu chico antes de que esa situación se dé. ¿Por qué? Porque si tu chico no está acostumbrado, se puede sacar de onda, puede ser un poco incómodo para él. Entonces, si tú dices, mi amor, vamos a ir a esta reunión, eh, pero bueno, tú sabes que soy súper sociable, súper extrovertida, entonces seguramente voy a conocer a todos, ¿no? Entonces, solo dame un poco de tiempo para saludar a todos eh, y para ponerme, eh, digamos, al día con todos y, este después pasaremos el tiempo juntos, ¿no? Y entonces tu chico obviamente lo va a agarrar de una forma mucho mejor. Si está contigo es porque sabe que eres extrovertida y porque seguramente le gusta eso. Simple y sencillamente él necesita que se lo, le ponga las cosas sobre la mesa para que no le caiga de sorpresa y sea un poco incómodo para él. Y ya en las reuniones, pues tú puedes ser como, como eres. Él ya sabe, él ya está preparado y entonces puede tratar de manejarse de la mejor forma. Del mismo modo, las chicas que son un poco antisociales, un poco tímidas, un poco más introvertidas, también es importante que hagan un esfuerzo pequeño, al menos. ¿no? Cuando nosotros vamos con nuestra pareja a algún evento social, eh, no, es un poco incómodo el estar pensando si nuestra pareja está bien, si se siente bien, si está eh, cómoda, etcétera, etcétera. Entonces, si sabemos que nuestra pareja es un poco introvertida al grado de no poder socializar <coughs> o no poder entablar conversaciones con gente nueva o con extraños vamos a estar todo el tiempo al tanto así de cómo está, está bien uh, digo, no es que sea algo malo pero uh, con el tiempo puede llegar a ser un poco molesto entonces chicas introvertidas, hagan el intento cuando lleguen a una reunión este, simplemente pídenle a su novio ¿sabes qué? Eh, tú sabes que soy un poco tímida, entonces solo dame unos minutos para uh, meterme en la atmósfera del evento y quedarme contigo unos minutos y ya una vez que me sienta cómoda, pues entonces ya te puedes ir, socializar, hacer tus cosas y yo buscaré eh, también eh, platicar con personas diferentes. ¿no? Todo se basa en la comunicación, la comunicación es importante, hablen ¿Ah? y <coughs> eso va a ayudar muchísimo. Lo siento por la garganta. Ayer me fui de fiesta y a poco tomé un poco de más. Hacía un poco de frío y entonces como que ahorita me está molestando un poco. Um, la siguiente cosa que tampoco nos gusta es cuando las chicas llevan siempre a alguien, a algún acompañante, a las citas. Ajá. Digamos que ya estás en una relación o digamos que estás saliendo con alguien o digamos que tienes algo con alguien. <coughs> Algunas chicas le encanta llevar a su mejor amiga todo el tiempo es decir, ay amiga, acompáñame con mi novio a hacer esto y esto y esto o a su hermana o a quien sea y entonces, perdón, y entonces ahí van los tres, ¿no? el novio, la chica y la amiga de la chica y bueno, sí, a veces está padre, uno como novio, pues eh, pasar tiempo con su pareja y con su mejor amiga pero no siempre ¿Ah? A veces puede ser muy, muy molesto que todo el tiempo nuestra pareja quiera llevar a su amiga o a su hermana, a su amiga, a su hermana o a alguien más. Entonces, chicas, si ustedes son de esas personas que no pueden estar solas, no pueden estar sin la amiga porque son como almas gemelas y se sienten que tienen que compartir cada segundo, bueno, está bien, simple y sencillamente traten de hacer algunos días, algunas citas con su novio, únicamente para ustedes dos, verán que se siente muy bien algo que también nos molesta y nos molesta mucho son los celos injustificados, ¿Ah? eh, hay chicas que de repente cuando vas caminando por la calle el chico a lo mejor está perdido en el limbo viendo o pensando en algo y lo primero que se le ocurre a la chica preguntar es a quién ves o en qué piensas o por qué estás viendo para allá o la la la la la y de verdad me ha pasado varias veces en la que simplemente estoy... A mí me gusta observar, me gusta observar situaciones, me gusta observar gente, porque eh, vaya, a uno aprende mucho del lenguaje corporal de, los, de las personas alrededor. Entonces cuando estoy haciendo eso, a veces he tenido novias que me preguntan ¿Y por qué estás viendo? ¿Y, ¿Y qué te gustó? Y yo así, no, espérame, es que no es que me haya gustado, o sea... Y realmente, realmente no, puede, no importa quién sea, hay veces que es con una chica atractiva, pero hay veces que son con mujeres que realmente nunca jamás me fijaría. Y entonces sí, casi casi la que vende quesadillas en la esquina. Y entonces cuando la chica se pone en un estado de celos que son completamente injustificados, simple y sencillamente porque a lo mejor existe uh, pues alguna cuestión de inseguridad en, en ella, esto es súper molesto, súper molesto y puede arruinar cualquier situación, por muy buena que sea. Evítenlo, chicas. Realmente, a menos que realmente tengan pruebas y estén completamente seguras de que su chico esté coqueteando con alguien, ni siquiera viendo, porque es normal, los hombres vemos, a los hombres vemos todo el tiempo, vemos a las mujeres atractivas, por supuesto, pero eso no significa que nos vayamos a ir con ellas, así que relájense. Hay un video ahí entre mis videos que dice eh, por qué los hombres ven a las mujeres y hay una explicación científica muy buena al respecto, se lo voy a dejar aquí arriba por, en caso de que lo quieran ver. Pero olvídense, si no hay un coqueteo directo y no les consta, no se pongan a hacer celos injustificados porque son ridículos. Otra cosa es odiar algo que a tu pareja le encanta. ¿eh? Uh, muchos hombres tenemos hobbies. A algunos les gusta ver el fútbol los domingos. A otros les gusta ver películas o algún eh, programa en específico. A uh, otros les gusta salir de hacer un poco de deporte. En fin, lo que sea. Chicas, ustedes también tienen cosas que a nosotros no nos gustan. Hobbies que a nosotros no nos gustan. A algunas chicas les encanta irse al centro comercial y pasar 5 horas caminando sin comprar absolutamente nada. otras chicas les gusta vivir una hora o dos horas en la tienda de cosméticos y probarse todo lo que hay ahí. Otras chicas les encanta verte de novelas y nadie se queja. Entonces, no odien nuestros hobbies porque eh, son cosas que nosotros nos gustan. Entonces, si no les gusta que nos guste esto, simple y sencillamente denos nuestro tiempo. Permítenos nuestro espacio para hacer lo que nos gusta y mientras en ese espacio ustedes pueden hacer lo que a ustedes les gusta. Si ustedes se pueden decir, ay, es que siempre te pueden hacer esto los domingos, por ejemplo, en el ejemplo del, del fútbol, te pueden saber todos los domingos lo mismo y no podemos salir, no podemos hacer esto, da, da, da, da. Bueno, lo siento, si ya saben cómo es, ni modo. Así lo conocieron, se aguantan. Pueden llegar a, tener, a hacer algún tipo de negociación, unas cosas por otras, pero no intenten cambiar las cosas así de... ¡Pum! No me gusta y lo quitas. No. Porque eso no va a funcionar. Cuando las mujeres son súper dramáticas es... ¡ah! Es realmente lo peor. Las mujeres son más emocionales. Eso no hay duda. Y por lo mismo, les gusta sacar un poco más el drama. Lo disfrutan más. También los hombres. Hay algunos hombres que son como mujeres. Pero esto es más como para las mujeres. El drama, chicas, es algo que los otro, nosotros los hombres no somos fans. ¿Ah? Eh, de repente uno puede llegar cinco minutos tarde y por esos cinco minutos tarde hay personas, hay chicas que hacen realmente toda una película mental sobre por qué llegamos cinco minutos tarde es que seguramente viste a alguien en la calle y te gustó y fuiste a hablar con ella y le pediste tu teléfono y entonces ya no me quieres, ¿verdad? Por eso hace un mes también llegaste tarde y ya, y, y ya cada vez lo haces más seguido porque siempre y sencillamente ya esto se está acabando y, y me acuerdo que el otro día te caché un mensaje de una de tus amiguitas que te puso, hola, ¿cómo estás? y te mandó un beso. ¿Y por qué? ¿Por qué me haces esto? La, si ya no me quieres, di Eh, es muy fácil hacer películas mentales. Eh, si algo no te gusta, lo platicas. Escuchas, escuchas a tu pareja, comprendes lo que te dice y después, si necesitas más información, respondes. Hay muchas mujeres que escuchan para responder. No escuchan para comprender, escuchan para responder. Es decir... Están esperando a que tú digas algo para que te puedan responder con algo más antes de haber entendido lo que tú dijiste. Entonces, chicas, no hagan eso, por favor. Es por su bien, es por el bien de la relación, es por el bien de todos. El drama no es bueno para nadie. Eh, entonces, si algo no te gusta, dilo claramente, no te lo guardes. Porque por cuando te guardas las cosas es cuando las sacas un mes más tarde cuando tu novio simplemente llega dos minutos tarde, ¿no? Entonces no te das guardes. En el momento que no te gusta, que algo no te parece, lo dices, lo arreglas y sigues adelante. Eh, es horrible cuando uno un hombre tiene que preguntarle a una mujer ¿Qué tienes? qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, 58 veces. Y entonces si uno no pregunta 59 veces la mujer se enoja. Así, ah, ya, no te importa. No me preguntas una vez más. Estaba a punto de decirte. Oye amor, pero te acabo de preguntar 58 veces. ¿59 es muy difícil para ti? No. Si te pregunta qué tienes en ese momento como una persona normal, adulta, dices, esto no me parece, esto no me parece, esto no me parece. Y entonces esperas a que tu pareja te responda y arreglan las cosas tan fácil, y se ahorran, las cosas se pueden arreglar en 10 minutos en lugar de pasarse 3 horas platicando sobre eso, um, los chantajes, Uf. los chantajes, y es parte de lo mismo del drama, no cuando em empieza a decir, es que ya no me quieres y por eso no haces esto y esto y esto, y es que antes me mandabas rosas y ahorita ya no me mandas nada y por eso, da, la, la, la. En fin, este tipo de chantajes sentimentales eh, son parte del drama y tampoco nos gusta. Simple y sencillamente, si tu novio al principio era súper romántico y súper eh, especial y súper caballero y era un príncipe azul, bueno, las, las gentes cambian y eso pasa mucho en las relaciones. Al principio todo es hermoso, uno trata de enamorarte de enamorarse y con el tiempo obviamente las cosas se enfrían y que las cosas cambian se cae en la rutina y no es bueno caer en la rutina, por eso es bueno siempre estar trabajando en la relación pero eso lo platicas, lo dices sin usar chantajes sentimentales eh, el hecho de que tu novio no haga cosas que antes hacía no significa que no te quiera simple y, sim simple y sencillamente significa que tu relación ha pasado a otro nivel, pero no tiene que ser así, simple y sencillamente platícalo, y sabes que me gusta me gustaba cuando hacías, eh, tenías detalles conmigo. No te pido que lo hagas todos los días, pero de vez en cuando me haría sentir muy bien. Fácil. Tampoco nos gustan que nos hagan esclavos. ¿eh? Somos sus novios, no somos sus esclavos chicas que dicen, ay mi amor, ¿podrías pasar a la lavandería cuando, cuando pases por mí? Antes de pasar por mí, ¿podrías pasar a la lavandería y recoger esto y esto y esto? Y también puedes comprar algo para mi mejor amiga que me pidió y que se me olvidó. Y también, este, cuando pases por mí, podemos ir a recoger a mi perro porque lo llevé al veterinario. Y cuando bla, bla, bla, bla, ah, chicas, come on. Eh, es necesario que ustedes también hagan sus cosas, Tien, somos sus novios, queremos pasar tiempo con ustedes, divertirnos con ustedes, no ser sus esclavos. Las comparaciones es algo que también es súper malo. Chicas, no comparen nunca a su novio actual con sus relaciones anteriores o con el novio de alguna de sus amigas. Ajá. Si el novio de tu amiga le manda rosas todos los días, qué bueno, dile a tu amiga que te lo preste. Pero no le digas a tu novio, ay, es que ¿por qué no eres como el novio de fulanita que te le manda rosas todos los días? Porque no es él. Tan fácil. Ay, ¿por qué no eres como mi exnovio que me trataba súper bien y me llevaba a sus mejores lugares? Bueno, regresa con tu exnovio. Y así con muchas cosas. A nadie le gustan las comparaciones. Estoy seguro que a ustedes tampoco les gustaría que nosotros empezáramos a comparar... Eh, a nuestras exnovias o a otras chicas con ustedes, ¿verdad? Entonces no lo hagan. Y finalmente, una de las cosas que nos que no nos gusta a las mujeres es cuando se ponen a hablar del pasado. Eh, sacar cosas de relaciones anteriores, como dije, eh, bueno, anteriormente, pero también, como ya lo mencioné, cuando tenemos, tienes un problema, algo no te gustó con tu novio... Lo platicaron, a lo mejor, lo arreglaron, pero no se te olvidó. ¿Ah? O sea, de esa vez que le encontraste un mensaje o que llegó tarde o que prefirió irse con sus amigos en lugar de estar contigo, hablaste con él, lo platicaron y ya se supone que ya lo arreglaron. Pero cuando de repente están en, en otra discusión y empiezan a sacar cosas del pasado que se supuestamente ya habían solucionado, es algo muy bajo. Ajá. ¿Ah? Eh, cuando se guardan las cosas y las sacan, eso es malo. Pero cuando ya las hablaron y ahora sí las siguen sacando y sacando, es porque tienen un problema ustedes, chicas, para perdonar y para olvidar. ¿Ah? Cuando uno perdona, cuando uno deja pasar las cosas y está tiene toda la intención de seguir adelante con la relación, entonces es borrón y cuenta nueva. No es, ay, te las estoy contando y no importa que te diga que sí, que te perdono y que todo está bien, porque en la siguiente vez te las voy a sacar todas juntas otra vez para hacerte sentir mal. No, eso no es justo, no se vale. Y simple y sencillamente no ayuda en nada a la relación. Las cosas se hablan en el momento, se solucionan en el momento y si la solucionaste y aún así decides seguir con esa persona después de lo que pasó, entonces es borrón y cuenta nueva. Nada de sacar cosas del pasado en peleas o en argumentos nuevos. Okay. eso es todo espero les haya gustado el video. es un poco largo pero creo que vale la pena cuídense mucho eh, un consejo si quieren ver este video de forma mucho más rápida le pueden poner aquí abajito acá o aquí no estoy seguro eh, en la configuración y le buscan un menú que dice velocidad y entonces le pueden poner 1.25 o 1.5 o 2 y entonces el video va a, bueno, lo van a, a poder reproducir mucho más rápido. Entonces voy a hablar súper chistoso, pero van a tener toda la toda la información mucho más rápido que estos 26 minutos que ya me eché. Lo siento mucho. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.